El inicio de la construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste fue anunciado este lunes por el gobernador de la provincia de Duarte. Que por instrucciones señor presidente de la república, en el transcurso del día de hoy, se inician los trabajos del hospital regional de especialidades aquí en San Francisco de Macorís. Como ustedes ya conocen, es una, un, un hospital con todas las normas nacionales e internacionales que exige la salud hoy en día. Para San Francisco de Macorís es una obra de, de mucha importancia, puesto que viene a resolver el problema o el tema de, de la salud aquí en la región. Juan Antigua Javier también se refirió a la visita que hará el presidente dominicano a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tendríamos nosotros que, que reconfirmarlo el jueves el presidente posible que esté aquí en San Francisco de Macorís, inaugurando, inaugurando algunos centros educativos que están ya listos para, para, para dar docencia y también algunos centros de diagnóstico aquí en San Francisco de Macorís, como también algunos, algunas carreteras que están listas, que fueron construidas por, también por, por el presidente de la República. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.